de SARE y de la Plataforma de Familiares de Presos y Presas, gravemente en zarmas, para explicar la situación de los mismos y sus propuestas para mejorarlas desde el punto de vista humanitario. Para ello se encuentran aquí el señor José Cárraga, Marilo Orostiaga, Miquel Urra, María Luisa Mangado y Yone Galacha. Eh, esta sesión ha sido pedida por el cuatripartito y, y vamos a darles ya la voz eh, directamente la palabra a ustedes. Que no sé quién va a empezar, pero se va. Vale, gracias. Pues. Muy bien. Bueno, Arsalón, Tasca, Suen, Comilla, Gracias por bueno, por permitir nuestra presencia en esta comisión del Parlamento de Navarra para hablar de, de la situación, en este caso, de los presos eh, gravemente enfermos y en algunos casos enfermos eh, eh, con enfermedades eh, consideradas como de carácter eh, terminal o cuando menos incurables. Permítame antes de, que, de, de entrar de lleno en el tema que tome como referencia, tal como indico en la, en la pantalla, el ejemplo de los representantes políticos de la mancomunidad de electos de Iparralde, que en relación al preso del cual seguro que ustedes han oído hablar, Oyer Gómez, eh, bueno, buscaron una unidad de acción, el conjunto de los partidos políticos, a excepción del, del partido de, de Le Pen, y eh, desde la pluralidad eh, trabajaron para eh, reclamar la escarcelación de, de Oyer Gómez. Hombre, a, mí, a nosotros nos parecería importante que cuando menos a esta otra parte de los Pirineos pudiéramos alcanzar acuerdos, eh, cuando menos en materias que, como las que hoy comentamos, sobre todo hablan de, de humanidad, hablan de dignidad, eh, hablan de elementos como justicia. Pero no hablamos de política, hablamos de elementos fundamentalmente basados en el ámbito de los derechos humanos. Desde nuestro punto de vista resulta eh, preocupante, eh, desde un punto de vista democrático, ...que aún queden espacios eh, de ambigüedad y de rechazo sobre cuestiones básicas como la defensa de los derechos humanos... ...que deberían de ser cuando menos esa especie de paraguas que nos cobija a todos los que defendemos un Estado democrático... ...y defendemos fundamentalmente el ámbito de los derechos humanos para, para todas las personas. Nosotros no podemos permitir que, que el odio, que, que la venganza, que la revancha... Eh, de la cárcel tomada como castigo eh, sustituya fundamentalmente a los acuerdos y a la búsqueda de espacios de, de convivencia eh, en el caso de, de la comunidad foral de, de Navarra eh, son tres eh, las personas gravemente enfermas a las que se referirá posiblemente más detenidamente Marilo o, y, o Miquel Urra pero yo me voy a referir al conjunto un poco de los presos acusados o condenados por pertenencia eh, a banda armada por eh, la organización ETA en este caso son eh, 13 los presos eh, con enfermedades consideradas como graves pero hay otros nueve presos que han pedido que no, se, eh, que no se conozca todavía sus nombres entre otras cosas porque ni, incluso su propio núcleo familiar desconoce exactamente la gravedad de la situación clínica médica por la, por la que están padeciendo por lo tanto estamos ante una lista que se va incrementando de manera paulatina y que en estos momentos a esos 13, como decía antes, que son personas con nombres y apellidos, tres de los cuales tienen ustedes ahí, eh, se si hay que unir otros nueve más que pues, desgraciadamente más tarde o temprano saldrán eh, a la luz. Eh, estos presos. Junto a esa delicada situación eh, clínica que padecen, a ellos se une la política de alejamiento, es decir, que son presos que están considerados como presos gravemente enfermos, pero a la vez están, como, como han visto ustedes los tres eh, anteriores, están en prisiones muy alejadas de sus domicilios. Aunque bien es cierto que la venganza del alejamiento eh, se ejerce fundamentalmente contra el colectivo familiar o afecta más directamente al colectivo familiar que al propio preso o presa y un colectivo familiar que por cierto conviene eh, incidir mucho es un colectivo que nunca ha sido juzgado ni nunca ha sido condenado por delito alguno pero es el que sufre más directamente la política eh, penitenciaria de alejamiento eh, eh, hay un catedrático de la universidad de, de, un catedrático de derecho penal de la universidad de, de Bolonia Massimo Pavarini que él, eh, recientemente yo lo leía, lo que ahí eh, en pantalla aparece, ¿no? Que enseñar a mirar la otra cara del derecho penal ha de otorgar el coraje de dirigir la mirada de frente a la obscenidad de la justicia penal, sobre todo en las consecuencias de esa aplicación de esa justicia penal, de la forma en que se aplica, ¿no? Eh, desde instituciones penitenciarias habitualmente o constantemente, cualquiera que sea el partido que gobierne, en ¿no? el Estado, se nos, eh, se nos ha venido transmitiendo repetidamente que la cárcel bueno, es una escuela de, de libertad, es, una, eh, es un marco adecuado para el tratamiento de los problemas de, de salud física o salud mental, por lo tanto la cárcel es algo bueno, pues muy, muy entrañable, muy, muy positivo. ¿no? Desde el punto de vista de, de SARE, tal como están pensadas las cárceles, son espacios fundamentalmente de impunidad. Son espacios de castigo, lo que las convierten en injustas y en inhumanas por definición. Se intenta vender eh, que la cárcel es un espacio de resocialización de la persona presa, callando la contradicción de que esta resocialización se intenta a través del aislamiento del propio preso o presa, con lo cual es una contradicción absoluta. La cárcel... Eh, en el Estado español, fundamentalmente, yo en el resto de los países desconozco cuál es la situación, pero en el caso de, eh, del Estado español, yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la cárcel se ha convertido en una especie de almacén de seres humanos, casi en ocasiones de despojos humanos, los cuales se van amontonando ahí hasta que cumplen la condena y salen como salen. ¿no? La justicia penal continúa mostrando, en este caso, eh, su cara más ostena, que es la del castigo y la de la venganza. Eh, el caso de Guillermo Gómez al que me he referido al inicio, que es el preso eh, vasco que estaba eh, en una cárcel del de, Estado francés, es uno de estos casos a los que nos estamos refiriendo hoy, ¿no? Las autoridades judiciales francesas decidieron hace unas eh, tres o cuatro semanas su puesta en libertad y luego la suspensión de las euroórdenes que pesaban sobre él, que eran tres euroórdenes, dos españolas y una, y una portuguesa. Pero, desgraciadamente, nosotros tenemos la, eh, la preocupación de que esta decisión llega tarde, pero eso es una preocupación compartida por, también por los propios médicos que han atendido al caso de Yer Gómez, que le han dado mm, escasos meses eh, de vida. Yo quiero pararme un, un segundo, cuando menos, en los dos razonamientos que emplean los jueces para la puesta en libertad de Oyer Gómez por un lado eh, sin duda su delicado estado de salud pero hay otro elemento que me parece que es enormemente importante ¿no? que es el que utilizan los propios jueces y que se está utilizando ya en algunos votos particulares de los magistrados del, del Tribunal Supremo Español que es el que dice que estos presos y en el caso de Oyer Gómez pero también otros presos no tienen posibilidades de volver a delinquir porque la organización a la que han pertenecido es una organización que está ya prácticamente desaparecida, ya no existe. No existe, aunque falte el proceso de disolución, pero es una organización desarmada. Por lo tanto, ese es un argumento que han utilizado los propios jueces franceses para proceder a la libertad de Yergomet, y yo eh, creo que es importante eh, recalcarlo. ¿no? Nosotros queremos trasladarles a ustedes que el Código Penal, pero también el Reglamento penitenciario español. ...prevé en diferentes preceptos eh, la situación especial en la que se pueden encontrar eh, los penados considerados como enfermos muy graves con padecimientos incurables. Y de acuerdo con estos preceptos y con el correspondiente eh, informe médico y con inde independencia de las variables intervenientes en su proceso de clasificación... ...son presos o presas que deberían ser clasificados en, ter en tercer grado por razones humanitarias, por razones también de dignidad personal... ...y también por justicia, porque así lo indica el artículo 104 eh, del propio reglamento eh, penitenciario. Por lo tanto, hablamos de humanidad, hablamos de, de, de dignidad... ...pero hablamos también de justicia, de cumplimiento de la propia legislación española. Eh, esa legislación española eh, dice claramente que deberían de recibir un tratamiento digno... ...y que lo deberían de recibir fuera de los muros de la prisión. Y eh, estos presos están cumpliendo los requisitos que la ley indica para que se les apliquen estas medidas... Pero a día de hoy se encuentran privados de libertad y varios de ellos, como comentábamos al principio, con riesgo inminente también eh, de muerte. La legislación eh, penitenciaria, por tanto, contempla diferentes vías de escarcelación para presos y presas con enfermedades graves, con enfermedades incurables, con enfermedades también terminales, pero estas vías, en el caso de los presos eh, condenados eh, por eh, pertenencia o eh, a una banda terrorista como es el caso de la banda ETA eh, tienen bloqueado este camino, tienen bloqueado este proceso el derecho a la salud eh, señorías, eh, es un derecho fundamental pero es también un derecho universal que debe ser respetado para todas las personas, esta empresa sostiene libertad, tienen ese derecho todas las personas y ese derecho a la salud, en el caso de los presos gravemente enfermos eh, podríamos decir hoy que es incompatible con la cárcel con la estancia en prisión la normativa penitenciaria rígida, la priorización de lo regimental frente a lo sanitario, la imposición de programas sanitarios con criterios políticos. Definida todo este tipo de cosas que se están practicando en las cárceles españolas dificulta un diagnóstico eh, precoz y lo que puede hacer es agravar el pronóstico de la enfermedad impidiendo de esta manera un tratamiento curativo, pero imagino que Mikel Urra eh, incidirá en ello más que yo, ¿no? Eh, Miren, cuando se habla en esta última parte del, de la pantalla que he puesto ahí, cuando se habla del corredor de la muerte en las cárceles eh, americanas nos estremecemos mucho, ¿verdad? Porque claro, es un lugar de, de, bueno, pues de pánico casi, ¿no? Pero claro, fíjense ustedes que en los últimos cinco años en las cárceles españolas han fallecido exactamente, cuatro, ahí pone 500, 411 eh, presos y presas han fallecido dentro de las cárceles españolas en los últimos cinco años. Me parece que es una cifra cuando menos enormemente preocupante y que deberíamos de tenerlo eh, muy en cuenta eh, En el caso de los presos condenados por su relación con ETA eh, no solamente no se les está aplicando el Reglamento penitenciario al que hacíamos referencia anteriormente, sino que incluso la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, hace un par de meses o un mes escasamente, eh, hacía público unas directrices a las que de manera entusiasta, bueno, pues unido yo también, el ministro del Interior, eh, donde se manifiesta que bueno, estos presos van a ser escarcelados si hay una seguridad de que se van a morir ya. Es decir, si la muerte es inminente. Yo, yo, yo me pregunto si hay algo más inhumano que, que actitudes o declaraciones de estas características. ¿no? Y más que declaraciones, posicionamientos activos ante la posibilidad de impedir la libertad de estas personas, en todo caso, para que los últimos días o meses los pasen en sus, en sus casas. ¿no? Lo que hacen estas directrices es fundamentalmente retorcer, retorcer las normas, la normativa penitenciaria. Eh, a mí me parece que son de una crueldad inaudita y no tienen sentido desde un punto de vista humano eh, ni ético. Y desde un punto de vista jurídico, eh, yo diría, y luego se hace, si en el debate hay posibilidades, yo me atrevería a decir que desde un punto de vista jurídico el Ministerio del Interior e instituciones penitenciarias no son los órganos eh, competentes para interpretar el código penal. Código Penal eh, lo interpretan eh, los jueces y no lo interpreta ni el Ministro del Interior ni instituciones penitenciarias que en todo caso podrían interpretar la normativa penitenciaria pero no el Código Penal. El artículo 104 del reglamento penitenciario además no dice no dice que tengan que salir para morirse. lo que El artículo 104 dice que esas enfermedades graves precisan ser atendidas fuera de los muros de la prisión pero incluso también para salvarles si es posible la vida. Se están incumpliendo en estos casos la propia legislación interna, se están incumpliendo las reglas penitenciarias europeas, la condena impuesta por los tribunales, eh, por supuesto que les priva de su libertad, pero lo que no les puede privar es del derecho a la salud y el derecho a la vida. Son derechos inherentes a la persona, también a las personas que están privadas de libertad. Yo diría que no existe ni ley, no existe reglamento, eh, no existe norma alguna que indique que cualquier persona, por el hecho de estar privada de, de libertad, también debe ser privada de ese derecho a la salud y ese derecho a un trato, cuando menos, de cierta dignidad. Es verdad, es verdad que de la escarcelación de una persona penada, que está quejada de una enfermedad eh, grave, no garantiza la sanidad eh, de un mal incurable, pero sin duda también permite una mejoría y una evolución más lenta... Eh, con menos episodios agudos, no solo por el, tra el tratamiento médico especializado fuera de la prisión, sino por el cambio de ambiente que coayuva positivamente. Y yo no quiero de dejar de manifestar que el cumplimiento de la legislación penitenciaria no puede entenderse como una claudicación del Estado. Y muchas veces se entiende que el cumplir la legislación penitenciaria, cumplir la propia legislación española, en aspectos relacionados con los presos y presas de ETA, se entiende como una claudicación. Y no, no señor, poner en libertad a los presos gravemente enfermos no es claudicar, es cumplir la legislación interna y cumplir la legislación también europea. Por lo tanto, las directrices del Ministerio del Interior, las directrices de instituciones penitenciarias, impidiendo la escarcelación de los presos gravemente enfermos hasta que un certificado médico constate que la esperanza de vida sea menor a dos meses, supone de hecho una eh, condena a muerte. Yo quiero ir terminando y luego imagino que habrá tiempo de, de aclarar algunos de los elementos que he trasladado. Mire, eh, si hoy los gobiernos o los órganos judiciales o también los órganos legislativos como pues, el Parlamento Navarra eh, permiten que las normas se interpreten, como pongo en la pantalla eh, o se apliquen conforme a los sentimientos o conforme a las sensaciones que cada uno podamos tener y sobre todo los jueces puedan tener en un momento determinado mañana alguien puede encontrar eh, un buen argumento para apartarnos del derecho a ser tratados en igualdad de condiciones y esto es un peligro que tenemos ahí delante porque además la forma en que se está aplicando la legislación a ciertos colectivos de presos y presas persiguen o cuando menos plantean un escenario de estas características. La legitimidad para el ejercicio de nuestros derechos exige coherencia y por lo tanto es algo mmm, que todos tenemos que ser coherentes en este aspecto. Y esto es lo que hoy venimos a pedirles a ustedes, ¿no? que desde ese Parlamento, si tienen la bien, se pueda aprobar algún tipo de pronunciamiento favorable... ...a la puesta en libertad de estos presos, en el caso de la Comunidad Foral de la Marra... ...de los tres eh, presos con enfermedades eh, entendidas como graves... Eh, ...o bien la libertad condicional o bien la prisión atenuada en sus domicilios. Que, el, que se les aplique la normativa como se les ha aplicado en otras ocasiones a otros presos... ...también acusados de delitos de terrorismo y que están, yo creo, en la mente de todos nosotros por dolencias mucho menos graves y mucho menos importantes que las que hoy estas personas están padeciendo. En definitiva, por dignidad, por humanidad y por justicia, entendemos y pedimos que los presos gravemente enfermos deben de ser escarcelados. Muchísimas gracias. Bueno, eh, es que el Casco... Eh, una bonita tarde Gracias por, por invitarnos a venir aquí Yo soy Miquel Urra, soy un, un médico del complejo hospitalario de Navarra Y eh, soy eh, médico de confianza en concreto De, estos, de algunos de, de los presos que, que se han citado hoy aquí Que ha citado Joseba eh, Yo voy a ser muy breve Voy a comentar un poco la situación general Y la situación de estos tres presos en concreto Situación médica eh, por una parte, bueno, eh, está claro que la, eh, la estancia en prisión no es la mejor situación para llevar una, un estilo de vida saludable. Eso es por todos conocidos. Eh, por, todos conocido. por una parte, porque ni la alimentación ni las condiciones son las más adecuadas, tanto higiénicas como de comodidades, como eh, eh, condiciones de la, lo que la prisión... Eh, eh, supone de internamiento, leyes, eh, etcétera. Si a esto le sumamos eh, una persona que ya tiene una enfermedad, eh, esto se agrava muchísimo más. Eh, y si estas personas, encima, van cumpliendo años, eh, van teniendo más enfermedades inherentes a la, a la edad, que que todos eh, tenemos riesgo de sufrir en la calle, pero que llevarlas en prisión pues, es mucho más difícil eh, por riesgo de empeoramiento y por, por riesgo de no llevar un buen control de esas enfermedades. Eh, voy a pasar directamente a comentar los, estos tres casos. En primer lugar tenemos a José Chariz Curens se, se trata de una persona de 59 años, con, una, con antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, bueno, antecedentes que no son, no son raros en una persona de esa edad. Eh, en este caso, lo, lo llamativo fue que desde 2006 ya teníamos constancia de molestias centrotorácicas, epigástricas, que radiaban al brazo izquierdo, que suelen sonar ya a, a un, una patología cardíaca, pero que es verdad que pueden, pueden dar también eh, síntomas parecidos patologías digestivas. En su caso, en, en 2008 se le sacó a, a los servicios de digestivo para que se le para que se le valorase, no encontraron ninguna patología y en 2011 ya comenzó con una clínica de disnea, de falta de aire, pero los, los servicios médicos de la cárcel no creían conveniente el, el hacerle ningún ningún seguimiento especial o ninguna prueba especial. Hubo que mandar muchísimos, costó muchísimas llamadas de teléfono, faxes, etcétera, para que al final lo sacasen al a hospital y se le diagnosticase una cardiopatía isquémica con una estenosis del 90% de la coronaria derecha en la que se le puso un stent y pues bueno eh, mejoró y ahora lleva una una vida pues bueno pues la vida que tiene que llevar un, una persona con una cardiopatía isquémica pero con las dificultades que, que conlleva el sufrirla en la cárcel ha tenido dos o tres episodios más de angina en los que en alguno de ellos se le ha sacado al hospital, en algún otro pues bueno al final no se le ha sacado y, y con medicaciones pues se le ha pasado. Eh, en su caso, bueno, pues lo lo en mi opinión lo más grave ha sido fue toda la dilación que supuso eh, todos esos años con unas molestias que ya indicaban que podía haber una, una una cardiopatía y que, no sé si por dejadez o por falta de… no lo sé, yo no puedo valorar cuál es el, el problema que tienen los servicios médicos de, de las cárceles, pues no se, no se pudo diagnosticar hasta que finalmente ya debutó con una cardiopatía isquémica con… Bueno, pues ...con un ecocardiograma ya con una fracción de eyección... ...que aunque todavía está estable sí que está disminuida... ...bueno, pues con una patología ya un poco más avanzada, ¿no? Eh, este es el caso de, de José -Kuren. por otro Por otro lado tenemos a Iñaki Echeverría. Iñaki Echeverría es otro, otro preso, otro paciente... Eh, ...de 53 años que lleva una, un historial de muchos años de evolución de una miopatía magna. Eh, tiene unos problemas de visión muy importantes, que son degenerativos, que han ido evolucionando progresivamente hasta el punto de que ahora ha perdido prácticamente la visión de, de ambos ojos. Ha tenido muchísimos problemas sobreañadidos, de hemorragias retinianas... Eh, con, con cicatrices bueno pues que le han ido condicionando una pérdida de visión eh, eh, progresiva. ¿Esta patología en la calle hubiese se podría curar? probablemente no, probablemente no, pero igual en la calle sí que se hubiese conseguido eh, un mejor control y evitar una progresión tan mala y tan tan... bueno, aunque no haya sido rápida, seguramente se hubiese podido enlentecer. En su caso, él está en la... bueno, antes se me ha olvidado eh, decir, eh, José Chariz está en la prisión de Murcia. Ha estado en Galicia, ahora está en Murcia. En todos los, los tres que voy a comentar han pasado por muchísimas prisiones Todos esos traslados tampoco son nada, nada convenientes para cada uno por, por unos motivos, con una cardiopatía isquémica, todo el estrés que supone un traslado de tantos kilómetros, etcétera pues bueno eh, en el caso de Iñaki Echeverría lo más grave ha sido la falta de, de seguimiento que ha tenido. Eh, ha estado dos años sin, sin consultas de oftalmología, pese a que se han reclamado se ha ofrecido el pasarles las consultas con, con citas y acogidas en, en el servicio navarro de salud en idea y en todo momento se le ha denegado se le ha denegado se le ha denegado el derecho a la asistencia sanitaria porque allá no, no se le iba a seguir y aquí sí que hubiese tenido la, la oportunidad de haber sido controlado por oftalmólogos de navarros y por último ...el caso de Gorka Fraile... <risa> eh, ...Gorka Fraile es, un, es otro paciente... ...que tiene también... Eh, ...pues 47 años... ...con un antecedente familiar... ...de una neoplasia de, de base de lengua... ...que eh, en abril de 2015... ...debutó también pues, con una mancha que tenía en la lengua que se le, se le sacó a hacer pruebas y, pues, eh, finalmente se le diagnosticó de una, una neoplasia de base de lengua. En su caso, eh, también se pidió el, el tratamiento, en, en su caso, en, en la comunidad automa, autónoma vasca, porque él es de allá, aunque su, la, su sus familiares son navarros, eh, se denegó y... Eh, el, tanto el diagnóstico como, como la cirugía final se, se dieron en plazos correctos, en plazos de tiempo correctos. Ahora, el, el, la asistencia que se le dio, eh, por lo menos al inicio de, del tratamiento, pues no fue nada, nada correcta. ¿no? Eh, se le hicieron pruebas esposado, se le, se le pasó a quirófano esposado... ...y acompañado por la custodia policial, bueno, en un, en un paciente con una, neo, con, una, con una patología neoplásica, con una patolo, patología de cáncer, en la que, bueno, el, el tratamiento más importante desde luego es el tratamiento quirúrgico y a posteriori se hace falta un tratamiento quimioterápico, lo que haga falta, también el apoyo psicológico es muy, muy importante... En su caso hubiese hubiese sido muy muy provechoso para él, él si no lo hubiesen traído aquí, por lo menos que, que sus familiares lo hubiesen acompañado en este proceso tan tan grave. Hay que decir que eh, después de los primeros días sí que pudo estar más eh, acompañado en, la, en el hospital de una manera más normalizada. Pero bueno, eh, cada vez se dice más no que el... el el estado psicológico de los pacientes con, con, con neoplasias etcétera, pues juega también un papel en, en, en la curación o por lo menos en el, en el mantenimiento eh, de esa enfermedad y estando eh, dispersados a cientos de kilómetros, pues ese, ese apoyo familiar o del entorno desde luego no se, no se puede llevar a cabo. Bueno yo creo que ahí lo voy a dejar para que pueda haber luego más preguntas, etcétera Bueno, pues entonces vamos a empezar lo que son las, las intervenciones de los grupos, les recuerdo que son cinco minutos máximo y vamos a empezar por... De y ¿quién va a hacer la...? Vale, la señora Virginia Alemana Rastio por parte de Geroabay. Bueno, pues a Chaldion onta ¿Eh? eh Nada, yo os quería o les quería agradecer la exposición tan clara que nos han hecho y sobre eh, los presos enfermos en las cárceles españolas, ¿eh? Eh, o los presos gravemente enfermos. ¿eh? Terminaba el señor Azcárraga eh, planteándonos eh, el que nos comprometiéramos con un pronunciamiento favorable eh, para la escarcelación de estos tres presos navarros, ¿eh? que... Miquel, Miquel, es, ¿no? Miquel eh, nos ha comentado su diagnóstico, ¿no? Bueno, pues yo les adelanto que tendrán el apoyo de Gerovai. En este sentido, el apoyo de Gero Abay es claro y me gustaban los motivos por los que aludía, ¿eh? Por los motivos de dignidad, justicia y humanidad. Grandes palabras, y pero palabras en las que nosotros creemos, ¿no? Y tal es así que siempre también este grupo ha denunciado la política que se lleva a cabo con los presos vascos y navarros, en, sobre todo con los presos en torno a la, los presos por, que, que, que condenados por eh, su pertenencia o a, a banda armada, ¿no? a, por delitos de terrorismo. Eh, bueno, nos parecen que son pues bueno, que sí que aquí se aplica una excepcionalidad de la ley penitenciaria. Entonces nosotros desde luego no compartimos para nada la interpretación que se hace de la claudicación ¿no? en, en, en, de, de la, del imperio de esa ley, vamos a decir. Nosotros entendemos que bueno esa ley contempla eh, eh, pues de, de determinadas casuísticas que quizás eh, que, que con otros presos ...se aplican y que con los presos que tienen condena por, por terrorismo, ¿eh? pues no, no se aplica, ¿no? Entonces, bueno, desde luego nosotros aquí queremos hacer esa denuncia, la denuncia de la excepcionalidad de la aplicación de la ley de penitenciaria. ¿Mm? Y nosotros creemos que eh, eh, esto contribuye a generar espacios de revancha, no sé si odio... ¿Eh? y que no contribuye a la búsqueda de espacios de convivencia, en paz y en justicia. Y en este caso, creemos que la sociedad navarra y los grupos parlamentarios aquí representados tenemos que avanzar en esa búsqueda de espacios y en abandonar discursos de revancha, de odio. Eh, no creo que de esta forma avancemos. Yo creo que se las circunstancias sociopolíticas para ir dando pasos en ese sentido y para comprometernos todos con esa defensa, sobre todo, de, de, de, de ir a, a generar una sociedad en una, con una convivencia pacífica. Y desde luego nosotros trabajaremos porque eso sea así, e intentaremos también, en la medida de lo posible, eh, pues, aunar, aglutinar otras voces y hacer, tender puentes a otras fuerzas, o a otros colectivos sociales en Navarra que quizás no estén en esta tesitura para señalar lo, importancia que es, lo importante que es avanzar en, en, en la generación de espacios de convivencia y paz. Y desde luego pues, nuestro compromiso absoluto para la, eh, con los presos navarros, los presos vascos, eh, y con que la ley penitenciaria se aplique con justicia, eh, o con, justicia, con la vida justicia para con todos los presos. Y muchas gracias por haber venido aquí y por habernos contado la realidad de estos presos. Ahora. Casco y ahora es el turno de la portavoz de, de HBiDU, señora Bacarcho Ruiz Mami, esker, eh, Presidente Andrea, Arratxal de Angustioi, eta ongi etorri orkoane, etorri, etorri zareten eh, sareko kideok, eta baita... Larriki gaisorik dauden eh, presoen, eh, bai medikoa, Mikel Urraren kasuan, eta bai zenideta eta lagunak. E, bueno, ez da lehengo aldia, bueno, euskara zingudut, duzu, eh. ez da lehenengo aldia, salbo espeneko espetxe politikaz hitz eh, egiten dugula, eh, den urtean ere, eh, azkarra gaia bera hemen izan genuen, eh, kasu horretan, salbo espeneko espetxe politikaz oro arizketan, eta bereziki dispersioa eta, eta urruuntziaren eh, gaiarekin, Meia kasu honetan, bueno, importante iruitzen sitzaigun e, larriki gaisorik dauden presoen inguruan e, saio berezi bat e, egite, ezta. Egun hauetan e, Ibona den e, kasua pilpilean dago, e, tamales, tamales eta eta, eta horiere Nafarroti ketzaigu Ainurrun gertatzen, ez eta batzuentzat edo batzuek e, nahiko, nahiko luketen baino baino e, gertuago izan, ezta. Bueno, e, usted comparte, eh? comenta, suenan, que usted premisa, premisa Badagoela Arri, eta, es espeche política, Bastin de la Mendecuan, Oñarritu, eta, es Ecardesa, que la sigorri es preso Arenchat, eta, está Senida en ere, eta, osasun egoerari dagokionez, un ego dagokionez, argita o sea, es una eta, y que usted adivide esa angurachua que ya diré, este Badagoela, que... E, hemen, carcela kartzela batean oso zaila dela ezinezkoa ez ezate harren e, osasunarreta egoki bat e, izatea que lago, e, gaisotasun larriak e, pairatzen dituzten e, pertsonen kasuan. E, gogoan daukat Ventura me eta aterasen e, kasua. E, atera zen, aztenean e, kartzelatik, baina ona saiatu ginen lansailo batera kartzen e, bere familia, hemen retangue, horretan a aten PPQPN, que eta, eta PSN, que tramita si zuten, baina vos, que tú en sus sen, MN, plantea tu e, egoera ego era, Edo, are las izango zegu, izango zelako seguro, seguro, en I, ¿está? Vigarren, e, e, mi invisibate, le minbizibat, mi invisibat, quiero vigarren, mi invisibat, o es como tu que emastea era berean, beste, mi invitiva tekin, etas ella, vete visita nere, huateco oquerarike y sangabe, etas que soriones, edo, soriones, edo, eh, ego era coberagensuen, eh, bueno, neurriaringarriak, sarris eh, es eta kasu horretan, eh, bueno, lortusen, está, presio social ere, mi custute importante y Sancela eh, Mañarrita Garbi. Está eh, posible a alako, alakosasun harreta horrela jasotzea eh kartzelan egotea ez ditu urrat ez, urratu behar eh edozein pertsonak edozein pertsona kartzelan egonda ere dituen oinarrizko giza eskubideak eta osasun arreta egoki bat eh, jasotzeko eh, eskubidea eta estaduak dauka erantzukizun hori estadua da bete behar hori daukana kartzelan dagoen edozein pertsonaren osasun egoera ez urratzea eta dituen eskubide guzti horiek e, bermatzea. Eta argi eta garbi, mm, eremu honetan e, eta espetxe politikaren e, eremuan eta larriki gaisorik dauden presoen e, arloan gure ustez e, estatuak egiten duen e, politika e, krudela da. Aipatu duzu, e, legeak berak albidetzen duela, baizigorretetea, oso kasularrietan, albidetzen duela neurri aringarriak e, esartzea. Alegría, menes katzendena esta legueas aratago da ser, veis que tal legeak albidetzen dituen bide batzuk que yo radsé, está. Hay patu bueno, datua, tua, está. Eh, yo niña ritu eche bilduko senataria que el eh, Galdera, eh, España con gobierno senatuán eta ematen zizkiotendatuak oiek ziren, 2000 maika, 2000 amaboz bitartean, zazpireund da pertsona hil dira guztira Espainiako kartzeletan, eta hoietatik laureunda emezortzi, e, gaisotasun larriek eragin da, alegia. Ez da bakarrik, Euskal Presoen kolektiboarekin ezartzen den e, nola politika zoil bat, no? eta politika orokor bat ezari gara. Garo, are gehiago, eta are larriagotzen da, erabaki politiko bat dagoenean, salbuespen e, neurri Gehigarriak esartzeko, eta hori da, kolektiboni dago kionez. Esan nahi duana da, gainontzeko presoekiko ere espetxe politika oroar eta arlonetan ere e, krudela dela e, esan daitekela. Eta are gehiagoia, zoido ministroari entzun behar e, izatea, bueno, zeiriz pidera biltzen den, pertsona bati zigorra eteteko edo etxera bidaltzeko, eta hori idatziz gainera e, erantzun da, bilabete gelditzen zaizkionean e, iltzeko, ez da? Eh, bueno, Castells, colega Bilchardéan, eh, Pepe Cobos era ere, Juan Bengoetxeak que eh, es zuen en fin, Obezuela, Pepe Cordescaria, que eh, es anzuelo, eh, zoido ya y Silke Gotea, eh, Ori era anzumayón, baina recadira ascendió du el anzuelo dismo a el aquí, de que Ori patodute, desde luego Ori está aquí está descubriendo sus políticas, aplicaciones de una especie política bastante y a e, aipatu nahi nuen erabedean, e, arlo netan eta larriki gaiz hori doden presoan kasuan, e, urra jaunak esan duen bezala, urruntzearen e, gehigarria zigor geigarria dagoela, eta horre, horrek ere daukan eragina, bai zeniden jarraipena e, egiteko e, momentuan, e, zenideek, nolako kezkas e, bizi duten hori eta bueno azken batean eta baitzeko e, bukaeran e, planteatu zaigun eskaerari Gasteizko legebiltzarrean berriki eta saio alako lan saio baten ondoren onartu zen PP izan zen beste behin ere isolatuta geratu zena eta bakarri geratu zena Ebaspen horren kontraboskatuta, baina argita garbi nik posible dela Nafarroan e, badaukagu gehiengo sozial eta politiko bat horren alde legokena eta gure disposizioa alako eskaera bati larriki gaisorik dauden preso en eh, askatasuna eskatu, neurri aringarriak eh, bestela eh, eskatzeko compromisori hartzen dugu, de eh, que detortzan Eskerrik Asko, ahora es el turno del portavoz de Podemos, señor Rubén Velasco Fraile Gracias presidenta, buenas tardes y bienvenido a Sare y a los familiares de las personas presas Bueno, nosotros no vamos a hablar mucho de la ...de la función de las cárceles, aunque efectivamente eh, si, si tiene una función, si no cumple con su función de reinserción o reso, resocialización, aunque esto es más bien teoría... Eh, ...pues no contribuirá precisamente al bienestar eh, y a la salud de los, de los presos. También el alejamiento tiene incidencia en, en la cuestión eh, de la salud de los presos, eh, porque todo lo que sea eh, poner trabas... A, a posibles visitas de familiares pues eh, va a perjudicar a, a, a las personas presas eh, quisiéramos centrarnos en dos temas voy a ser breve uno es eh, en la legislación porque efectivamente ya se ha hablado de la palabra se ha dicho la palabra excepción porque existe una legislación de excepción existen unos tribunales de excepción existen una Dirección General de Instituciones Penitenciarias que por las directrices que nos ha marcado o que nos ha, que nos ha dicho usted, pues eh, también eh, siguen, digamos, el camino que se inicia desde, desde que se hace el proceso de, de legislar. Es decir, es todo excepcional y aquí nos encontramos con un agravio comparativo con la situación con, otros, con otras personas presas que se encuentran en la misma situación eh, de sanidad. Eh, y, y ahí es donde vemos lo, lo, lo grave de todo esto. ¿no? El, es, no se puede evitar que las personas acaben enfermas. Lo que está claro es que si se encuentran en la misma situación de reclusión en una institución penitenciaria, si llegan al grado de, eh, de considerar que padecen alguna enfermedad terminal o enfermedad grave, no se pueden establecer eh, discriminaciones en función de los delitos que se haya cometido eso, es, eso está claro luego determinar si es mejor que esas personas permanezcan en la cárcel o fuera para la recuperación pues ese nos parece que es un tema que tendrán que eh, dirimirlo los, los médicos pero nunca en función de, de, los, de los delitos que hayan, que hayan cometido eh, nada más, agradecerles el trabajo que hacen porque todo lo que sea preocuparse por el colectivo va a redundar en, mejor, en mejoras para, to, para todos los presos. Y luego quisiera preguntarles, si, porque ustedes han dicho que, aun siendo una normativa excesivamente rígida, el Código Penal y el Reglamento Penitenciario sí que prevé en su articulado eh, pues, eh, situaciones en las que se puede llegar a, a la escarcelación. Quisiera preguntarles si, las, en comparativa con legislaciones de otros países o, o los reglamentos penitenciarios de otros países, eh, existe mucha diferencia, si son más, más per, permisivos o si recogen de alguna manera mejor las recomendaciones que pueden hacer eh, organismos internacionales con todas las cuestiones que tienen que ver con humanidad y dignidad. Nada más. Muchas gracias. Es que casco es el turno para el señor Iñaki Iriartel. No, ay, perdón, perdón, perdón, que no me he dado cuenta, discúlpeme. Es el turno de la señora Marisa de Simón, portavoz de izquierda izquierda. Gracias, señora presidente Rachalde, buenas, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Bueno, agradecerles su presencia hoy y agradecerles el trabajo que están realizando a favor de, de los derechos de estas personas que permanecen presas aún padeciendo enfermedades graves y en otros casos incurables. Y agradecerles este trabajo porque, bueno, ustedes mantienen, mantienen viva esta, esta lucha y esta pelea que para el que la izquierda es totalmente legítima. porque qué le digo que es totalmente legítima? Para nosotros bueno, es una cuestión de derechos humanos. Ya independientemente de las leyes que de las leyes de, de, de, de, del Estado español, incluso de las leyes europeas en relación a la política penitenciaria, digo que es una cuestión de derechos humanos porque eh, tener a estas personas aún presas eh, en la cárcel eh, va más allá de la privación de libertad. ¿no? Yo creo que esto es, es un elemento que para nosotros es, es, es primordial a la hora de tomar decisiones y, y posicionarnos a favor del escarcelamiento de estas personas enfermas. En todo caso, nosotros queremos que, que terminando con las políticas penitenciarias de excepción, con las leyes ¿eh? penitenciarias de excepción, pues seguramente, bueno, yo casi me atrevería a decir que el 100% de estas de estas personas estarían en este momento pues viviendo viviendo la enfermedad en sus casas ¿no? y con sus familias. Y esto es lo que tenemos tenemos que, que abordar. ¿eh? ¿Podrían estas personas enfermas, presos y presas enfermas, acceder a los beneficios penitenciarios? ¿Podrían estas personas estar en estos momentos ya escarceladas ¿eh? por su condición de personas, de personas enfermas? ¿Y podrían estas personas están más cerca de sus casas y cerca de sus de sus familiares pues eh, si esas políticas de dispersión eh, se se modificaran. Por lo tanto, en este sentido es una cuestión solo y exclusivamente de voluntad política ¿Mm? y en este sentido pues además que darles buenas palabras que yo creo que de esto tendrán ustedes más que más que de sobra pues que sepan que cuentan con el apoyo de izquierda izquierda en este Parlamento En todos los parlamentos autonómicos Y en el Estado en particular Para modificar cuanto antes Ese código penal que mantiene Estas injusticias Porque eso es una es una injusticia Por mucho que haya un código eh, penal Que lo que lo ampare Y para terminar bueno, No quiero olvidar esta esta situación eh, Que tiene que ver Social eh, Que tiene que ver con la represalia, con el odio, con el ojo por ¿cómo se dice? ojo por ojo y de 20%. Y por, de por Yo creo que, en, aparte que en general eh, hay que cambiar la política penitenciaria, desde luego, en este caso particular, el que una persona haya cometido un detilito de un tipo o de otro debería ser irrelevante, debería ser irrelevante, pero en este caso y en cualesquiera otro. Y lo digo porque estamos corriendo un, un riesgo ¿no? con este tipo de de manifestaciones y discursos a veces exageradamente, como diría incendiarios, ¿eh? y esto no, no, no puede ser, porque eso afecta una manera de, de concebir lo que es eh, eh, lo que es la cárcel, lo que es la política penitenciaria, eh, lo que es eh, lo que son los eh, los instrumentos de los que la sociedad se dota, pues para eh, eh, para bueno, establecer sistemas punitivos que evidentemente los tiene que, los tiene que haber, pero esos sistemas de reinserción social y esos sistemas de, de protección, no, de protección, de protección de los derechos de los derechos humanos de todos y de todas. Eh, gracias eh, una vez más por estar esta tarde con nosotros y nosotros. Es que Ricasco, ahora sí es el turno del señor Iñaki de Arte López representante de UPN. En, en España, eh, y sucede igual efectivamente en otros estados de derecho, eh, la legislación penitenciaria prevé medidas eh, para conceder al tercer grado o el cumplimiento de la pena en, en domicilio a aquellos presos eh, gravemente enfermos. Eh, como en cualquier estado de derecho, no son, no, no son los ministros, ciertamente, son los jueces quienes, a la luz de un informe médico, deciden sobre esa libertad. ¿eh? Y como cualquiera puede imaginar, ese informe médico no es redactado por médicos de la confianza, en ningún país. Es dictado por los médicos que forman parte, eh, que atienden, que están en la prisión de, del interesado. Y en el caso español, esos médicos son funcionarios de carrera, han accedido por oposición y por tanto su independencia está fuera de toda duda. Parecer una enfermedad incurable no implica un derecho absoluto a ser escarcelado, Ni aquí ni en ninguna parte. no es claro. Y desde luego tampoco implica un derecho absoluto a ser escarcelado en países admirados por los militantes ETA como Cuba y Venezuela, ni de broma. Y esto no es algo que vaya contra los derechos humanos, no, no va contra los derechos humanos, no va contra el Pacto Internacional por las Libertades Civiles y Políticas, ni va contra la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Eh? Y si lo piensan de forma contraria, siempre existe la posibilidad de recurrir al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. ¿Eh? Bien, ustedes han venido a este Parlamento a informarnos de la situación de una serie de presos condenados por terrorismo, eh, a pedir su excarcelación por motivos humanitarios. Eh, esto es un déjà vu, porque eh, la izquierda de Berchale lleva décadas exigiendo, exigiendo esto, a través de organizaciones como Sanidea, Gestoras por Amnistía, eh, etcétera etc. ¿no? Hay que reconocer a la izquierda de Berchale la habilidad para construir y para crear organizaciones. Y siempre la izquierda de Berchale también ha mentido, ha mentido infamemente sobre la situación de las prisiones españolas, porque hablaba de cárceles de exterminio. Cárceles de exterminio, como las de Auschwitz, como las de la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Claro, todo el mundo sabe que el 95% de los presos de ETA mueren en prisión. Todos ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Saben cuál es la tasa la tasa de mortalidad en las prisiones españolas? 0,30. Es inferior a la tasa de mortalidad de la población normal. 0,30. ¿Mm? Y esas mismas organizaciones de la izquierda, Berchale, en cambio, callaban, no, realmente celebraban, cuando ETA secuestraba, torturaba y asesinaba a gente. Y en las cárceles de exterminio... En las cárceles de exterminio había presos que hasta pidían langostinos cuando había un atentado. Cárceles de exterminio extrañas, ¿verdad? Las cárceles del pueblo de Tasirán cárceles de exterminio, pero a las organizaciones de la izquierda Versale nunca le importó nada. ¿Mm? Jamás, jamás pidieron a los etarras que dejaran de matar, que dejaran de mutilar a la gente, que dejaran de quemarla viva. ¿Mm? Eso al parecer no les parecía cruel, no les parecía sadismo. ¿Mm? Dicho esto, comprenderán que cuestionemos la credibilidad de su iniciativa, una iniciativa con la que yo me reunía a título personal con uno de sus representantes al principio. Sé también que desde hace unos meses la pluralidad que había dentro de su iniciativa se ha visto disminuida y que en este momento, sobre todo, incluía gente de la izquierda berzale. Eso tengo que decirlo así. Eh, y los partidos nacionalistas, eh, que durante mucho tiempo han tenido claras estas cosas, creo que deberían volver a tenerlas claras. ¿eh? Y, y, y antes de apoyar la libertad eh, de una persona condenada por 20 asesinatos deberían al menos pedir una segunda opinión médica. Son 20 asesinatos, ¿eh? porque efectivamente entre estos presos sobre a, cuya, a los que se pide eh, escarcelar está Cantauri, condenado por 20, 20 asesinatos, eso sí que eran condenas a muerte, está quierro condenado por 7, Fernández y condenado por 3. Por Ninguno de ellos ha colaborado a lo más mínimo en el esclarecimiento de esas muertes. ¿eh? Sufren ciertamente enfermedades como cardiopatías isquémicas, trastornos esquizoides, diabetes, esclerosis múltiples. ¿A ustedes les parece una crueldad inhumana no liberarlos? Pues bien, en otros estados de derecho también se niega la libertad a personas con estas enfermedades. Y si quieren les puedo mandar sentencias judiciales, incluso de Venezuela, en las que se niega la libertad a personas con enfermedades similares. ¿Eh? Nos parece fuera de toda duda, eso también tengo que decirlo, que el Estado tiene que velar por la salud y los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad administrarles el tratamiento que requieran con la misma diligencia que si fueran ciudadanos libres los médicos deben tener que visitarlos a diario si es preciso y si su estado es realmente grave y decirlo, insisto, es algo que corresponde a los médicos pues efectivamente será preciso ponerlos en libertad y esto, pues por muy horribles es que sean sus crímenes por mucho que no se arrepienten por mucho que no muestren ninguna empatía hacia sus víctimas nos dolerá, pero no nos opondremos, no nos opondremos porque entendemos que la ley está para ser cumplida pero exigir su libertad, su escarcelación, cuando no se cumplen esas condiciones nos parece terriblemente injusto, terriblemente injusto. Pónganse por un momento en la piel de los familiares de estas víctimas, de estas personas, ¿eh? de Poncho Goicochea, de Ángel Santos, de Jesús Leonet, ¿cómo verían las cosas? ¿Cómo las verían? ¿Eh? En el caso de estas dos últimas personas asesinadas por Fernández Ciragi, de aplicársele a Fernández Tiragui esta escarcelación que ustedes piden, los asesinatos le habrían salido a dos años de cárcel por cada asesinato. Sale barato, sale barato, ¿verdad? Pues a Cantaurio no le habría salido más barato, porque se extrae en 2007, por tanto empieza a cumplir su pena en 2007. Sus pues 20 asesinatos le habrían sido a 6 meses. No, no. Desde 1996 han sido escarcelados por razones humanitarias al menos 23 personas en, en España, ¿eh? un número que desconozco en Francia, entre ellos recientemente el señor Roger Gómez. En algún caso, como en el de Juan Manuel Azcarate, se ha dado la circunstancia, además, de que fue escarcelado o detenido en 1991, escarcelado por motivos de salud, volvió a delinquir, volvió a ser detenido, volvió a ser escarcelado y todavía está vivo. De hecho, creo que está entre esas personas sobre cuya libertad se pide. Eh, en otros casos, la escarcelación se ha sido motivada por una enfermedad eh, mortal incurable, como es el caso del, del señor Bolinaga, eh, que fue puesto en libertad, eh, cuando, desde luego, no puso en libertad, no puso en libertad al señor Ortega Calarán, enseguida termino. Y simplemente para terminar, eh, creemos que el Estado democrático ha sido, ha sido generoso, ha sido generoso muy generoso con gente que nunca tuvo el menor gesto de humanidad hacia sus víctimas, que no colabora en el esclarecimiento de sus crímenes ni pide perdón. Y creo que si realmente importan los derechos humanos, lo que hay que hacer es pedirles que lo hagan, porque sus víctimas tienen un derecho humano a la protección de la justicia y por tanto a la justicia, no a la revancha, pero sí a la justicia. Muchas gracias que ahora es el turno de la portavoz del Partido Socialista, señora Inmajurio Macaya. Gracias, buenas tardes y buenas tardes a los representantes de SARE. Bueno, ustedes vienen aquí a relatarnos unas situaciones personales con la, eh, de personas individuales, personales, eh, que están sufriendo graves problemas médicos y con los que debemos demostrar Ciertamente debemos demostrar humanidad, pero partimos de, de una situación que no es gratuita. O sea, vamos a ver, esta, esta la situación en la que se encuentran de alejamiento, de dispersión, de políticas que hoy podemos eh, llamar de excepcionalidad legal, porque son legales, están recogidas en leyes, se establecieron por, por una serie de circunstancias que fueron muy graves, ...y que llevaron a adoptar esta serie de, de medidas. Efectivamente, estamos en otra situación... ...estamos en otro momento... ...y por parte de los socialistas sí que creemos... ...que debemos dar pasos en razón a la convivencia. Sobre todo en razón a la convivencia. Y ahí sí que voy a compartir el posicionamiento... ...que ha hecho UPN... ...en el sentido de que si esto cambia... y ...y se dan pasos... es ...al que le están solicitando que dé pasos inicialmente... ...es al Estado por razones de derechos humanos... ...y ahí sí que coincido... ...el Estado estará... ...siendo... ...bastante espléndido en este sentido... ...porque... ...sí, porque por otro lado también... ...hay derechos humanos... ...que cuando se pide que se reconozcan derechos humanos... ...creo que hay que partir de un reconocimiento mutuo... ...de los derechos humanos... Y ha habido vulneraciones posiblemente por todas las partes. Y es eh, en estos momentos ustedes están pidiendo al Estado que muestre un que dé pasos en este sentido en reconocer derechos humanos de determinadas personas. Pues pues mire, creo que sí, que igual es el que primero tendría que tender la mano, por lo menos, para dar una muestra. Una muestra en el que es necesario iniciar un paso hacia la convivencia, en el que eh, se muestra humanidad y se, y se tiene que mostrar humanidad con presos que están gravemente enfermos y que posiblemente su situación se vería paliada o mejorada si se atenuasen. Yo no voy a decir que se les ponga la, en libertad. No sé si me atrevo a decir tanto, pero sí que se atenúen las condiciones en las que se encuentran y que se pueden ver mejoradas por la proximidad de sus familiares. Y al mismo tiempo también se mejoraría la situación de sus familiares que que también están sufriendo por la, por la situación en la que se encuentran estas personas. Pero así como ustedes vienen aquí a, a pedir por, en muchas ocasiones por familiares y exigen ese paso a las instituciones, me gustaría que en cierta manera mostrasen también individualmente la valentía en pedírselo a, a los familiares que están sufriendo esta situación y que también podrían pedírsela y que también podrían dar pasos y así, entre todos, sería mucho más fácil iniciar un camino que sí que creo que hay que iniciar y que, y que habrá que actuar a favor de que se produzca ese acercamiento, no solo de los presos gravemente enfermos, que atenuaría su situación, sino también de, de otros presos que están encarcelados por, por motivos de terrorismo, de ETA, y que creo que es necesario a efectos de, so, de resocialización, que usted ha dicho que igual la resocialización, pues creo que sí, creo que es el, el paso previo y necesario para una convivencia en, en el País Vasco y Navarra, que se ha visto muy deteriorada y precisamente por la actuación de estas personas, que no creo que haya sido por la actuación del Estado, igual ha sido por la respuesta del Estado. Y ahora para finalizar el turno, del señor Javier García Jiménez, portavoz del Partido Popular. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, En primer lugar, agradecer la, la intervención. Y sí que, bueno, desde el Partido Popular nos falta saber, nos falta conocer quizás cuál es la coherencia ¿no? entre los términos de los que hablaban de derechos humanos ¿no? y justicia y de y de humanidad no planteamientos que se han venido que se han puesto encima de la mesa no entendemos ¿no? La, la coherencia de muchos de esos planteamientos que como digo pues han ustedes eh, relatado ¿no? sí que es cierto que quizás en cierta medida ¿no? y en base también a la información que se ha facilitado por parte de, del ministerio efectivamente a través de una pregunta escrita eh, a un eh, senador de de Bilu, ¿no? pues quizás podemos ver que ha habido cierta manipulación. Me voy a arriesgar a decir que ha existido cierta manipulación ¿no? de, de ciertos eh, datos, no. Incluso también eh, se ha ocultado alguna realidad, no. Hoy por lo que hemos podido ver, no. Porque se habla efectivamente de las enfermedades de muchísimos de los presos, no. Me gustaría saber cuáles eh, exactamente presos de los que ustedes hacen eh, referencia, porque no quiero recordar lo sucedido efectivamente en, eh, en el Senado recientemente hablando de este, de este tema, ¿no? Pero sí, como digo, sí que se han aireado en cierta medida las eh, ciertas enfermedades, pero no se ha hablado en realidad de los tratamientos que existen por parte de, de los servicios eh, sanitarios, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Así como el nivel no voy a decir de tratamiento que, que existe y la atención que reciben estos estos encarcelados en este en este caso. Digo además eh, que bueno eh, se habló recientemente de, de esta de este tema similar en el en el senado y ya se dijo por parte del Gobierno de, de España ¿no? y de parte del de, de Ejecutivo, pues bueno, que lo que se trata, en cierta medida, es de adaptarse también a la regulación existente, tanto del Código Penal, y se dice y se fija claramente que aquellos penados, es lo que lo que establece, cuya enfermedad sea un peligro patente para su vida, salgan de la cárcel de forma inmediata a través de una decisión judicial, y es ahí donde me voy a detener porque efectivamente no son médicos de confianza, ¿no? como, como ha dicho eh, usted, no, sino médicos, efectivamente, que con, a través de un informe, ¿eh? y luego, en base a ese informe, un informe judicial, pues determinará, eh, en este caso, pues eh, la, el grado de, de enfermedad, ¿no? y a partir de ahí pues será una resolución que, que, que se plantee por parte de una decisión judicial. ¿no? Sí que se han fijado en el supuesto de penados en los que la enfermedad, o la avanzada edad contribuye a un peligro patente para la vida, bastarían los, eh, bastarían los informes médicos correspondientes y una valoración de la falta de, pele de, de, la falta de peligrosidad y efectivamente también una eh, autorización eh, judicial. Por lo tanto. Eh, ...hay situaciones y situaciones que se valoran... ¿no? ...de manera eh, quizás eh, bueno, se, se estudian de forma individualizada... ¿no? ...eso también yo creo que, que no se ha faltado o se ha faltado quizás... ...o no se ha dicho toda la verdad... ¿no? ...porque sí que efectivamente eh, las circunstancias... ...de cada uno de los penados son totalmente diferentes... ¿eh? ...por lo tanto también hay un tratado... y una forma de tratarlos de forma eh, individualizada... ...y eso me parece que es un tema importante también... ...a, a resaltar eh, de la realidad que, que, que existe hoy... ¿no? ...y además... ...pues eh, de los diferentes criterios que se establecen en función de los grados de enfermedad que existen de cada uno de los eh, penados. Por lo tanto, eh, sí que es cierto que los enfermos y estas eh, salidas eh, de, la, de la cárcel eh, se aplican a, a los enfermos... ...a través de una serie de, de certificados médicos y no en ningún caso a través de criterios subjetivos... ¿No? insisto debe haber un procedimiento un procedimiento que eh, finalmente lo hace o, o dictamina en este caso una sentencia judicial eh, por lo tanto más allá eh, de lo que últimamente se está hablando con esta cuestión eh, yo creo que la situación eh, de los de los presos en caso de que exista un riesgo vital eh, la, la, bueno, el tratamiento que hay es el, el, el correcto ¿no? y así se ha hecho se ha hecho público también por parte de, del ministerio se ha hablado, en este caso, o se ha, se ha detallado el número de, de presos que han muerto, ¿no? Y Parece ser, ¿no? ha dado una cifra, ¿no?, como si todos han muerto porque los han dejado ahí de la mano de Dios sin ningún tratamiento, sin ningún... Es incierto. ¿no? Y hay que conocer, no sé si lo conoce usted, cuáles han sido las causas eh, de las muertes de esos, eh? Entonces, claro... Eh, hay que decir toda la verdad, ¿eh? efectivamente, como también puede morir en cualquier otro sitio un importante número, pero, insisto, hay que conocer las causas de las muertes de esos presos. Por lo tanto, hay que decir toda la verdad para, en realidad, ver cuál es la situación de los presos de nuestro país. Muchas gracias. Es que ahora tienen ustedes diez minutos de, de respuesta. Gracias. Bueno, seguiré el, el orden de intervención de, de una forma muy muy general también muy esquemática. ¿no? En cualquier caso desde el agradecimiento a todos ustedes, ¿no? a quienes han mostrado un, un apoyo eh, pues claro a, a la labor que se está desarrollando en este ámbito, a quienes han mostrado también la necesidad de terminar con una situación que se entiende que es vulneradora de de derechos, pero también incluso a, también a aquellas personas de otros grupos parlamentarios que han sido críticas con, con nuestra actuación y con lo que nosotros hemos manifestado aquí, porque yo creo que es importante que del debate y de la, de la discusión es de donde podemos buscar fórmulas de, de acercamiento, cuando menos de clarificación de lo que unos y otros eh, pensamos a este respecto ¿no? En primer lugar eh, eh, yo tengo que compartir con la responsable con Virginia Alemán la, la responsable de Groabay, que estamos más en espacios de revancha y sobre todo del eh, casi de odio en este, en este elemento... Y, ...y alejándonos mucho de los espacios de convivencia, ¿no? Porque eh, algún otro, eh, creo que ha sido la representante del Partido Socialista... ...ha manifestado que sería importante que se dieran pasos, ¿no? Eh, he querido entender que usted se refería a que se dieran pasos por parte también de ETA y de los presos y tal... ...pero fíjense fíjese usted, ¿no? Es decir, hasta el momento, y desde hace seis años... Eh, los pasos fundamentales y más importantes, igual porque tenía que ser así, ¿eh? Eh, los ha dado ETA, es decir, ETA tomó la decisión hace que ya casi seis años de poner fin a su actividad eh, violenta, eh, ETA tomó la decisión eh, en contra de los intereses del gobierno socialista, parece ser el pasado 8 de abril, eh, de desarmarse. Y, y lo podía haber hecho mucho antes, por supuesto que lo podía haber mucho, ha hecho mucho antes, pero es el único país del mundo que yo conozco donde ha habido una violencia de estas características y donde una organización que ha querido desarmarse ha invitado al Gobierno para iniciar un proceso verificado de, de destrucción, de ese armamento, de entrega de armamento, y el Gobierno ha dicho que no quiere saber nada. Por lo tanto, los pasos, los pasos, eh, señoría, además se lo digo eh, con mucho respeto porque además comparto algunas de las cosas que, su, que usted ha dicho, pero esos pasos se vienen dando por una de las partes porque igual tiene que ser así pero es que la otra parte está respondiendo a todos estos pasos fundamentalmente con una rigidez absoluta y con una aplicación de la legislación tanto penitenciaria e incluso como el código penal absolutamente inflexible inflexible, por lo tanto los pasos los pasos a dar eh, en todo caso tendrían que ser por ambas partes y no es el Estado precisamente el que está dando ejemplo de dar pasos en positivo eh, mm, hay un elemento que es fundamental, es decir, y, y con esto respondo un poco globalmente a, a algunas de las intervenciones que ha habido. Es decir, no, es que la legislación eh, se aplica por igual, la legislación española es una legislación avanzada. Eh, yo no digo que no sea avanzada la legislación, no digo que que incluso la propia ley general penitenciaria no sea una ley eh, avanzada. El problema está que esa ley general penitenciaria no se aplica al conjunto de los presos por igual y, por lo tanto, se aplica de forma diferente dependiendo de cuál sea el preso y cuál sea el delito cometido. Por lo tanto, no es tanto decir que, que las leyes, y le respondo también al representante de, eh, de Podemos en relación a la, eh, a la relación de, de la legislación eh, española con la legislación de otros países, no es que esta legislación sea una legislación... Pues caduca, negativo, no, no está, es una legislación, yo diría, progresista, positiva, pero cuando se, se trata de su aplicación, se aplica de una forma muy diferenciada a ciertos colectivos de presos y en este caso al colectivo de presos de los cuales nosotros hoy hemos venido a hablar. Y ese es el problema, el problema fundamental. Y hay un elemento que, que abarca eh, eh, sobre todo la razón de por qué está este colectivo de presos como está. Me estoy refiriendo exclusivamente en este ámbito a los presos gravemente enfermos. Mire, todos estos presos, los nueve, o los trece, mejor, mejor dicho, eh, los tres, por supuesto, Navarros también, estarían ya en libertad si se les hubiera aplicado la legislación ordinaria. Pero pasa que se les está aplicando una legislación excepcional, que es la 7-2003, que se, le, eh, se les imposibilita para avanzar de grado, en definitiva. Mire el 1,5% de la población reclusa en general en las cárceles españolas el 1,5% está en primer grado ¿saben ustedes cuál es el porcentaje del colectivo de presos y presas que está en primer grado ahora? el 95,5% la totalidad prácticamente de estos presos llevan algunos de ellos décadas tres décadas de prisión y continúan en el mismo grado en el que fueron eh, puestos en el momento que pisaron eh, la prisión el primer día ¿qué ocurre? Ocurre que, con, estando en primer grado, no pueden avanzar eh, en el cambio de grado y, por lo tanto, eh, asumir la propia legislación penitenciaria en el cambio de grado, eh, las libertades condicionales con el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena o con los dos tercios de la condena. Por lo tanto, estos presos que hoy, por los cuales pedimos o bien la prisión atenuada o bien eh, la libertad para que sean tratados fuera con la aplicación de la ley ordinaria, la ley que se aplica al conjunto de los presos y presas en las cárceles españoles estarían ya de en libertad desde hace varios años todos ellos porque tienen cumplidas las dos tercios o las tres cuartas partes de la condena y ese es el problema señorías el problema es la aplicación de una legislación excepcional al conjunto de presos y presas eh, ¿alguna, no sé, alguna, alguna cosa más de las que ustedes han dicho, eh, eh, señor Iriarte yo con absoluto respeto a lo que usted eh, ha manifestado Mm, usted nos habla de, de Venezuela, a mí me da igual lo de Venezuela, es decir, que eh, mire, eh, casi usted nos pide cuentas diciendo no, es que ustedes eh, no, no se han referido al, eh, a las víctimas, y qué piensan las víctimas. Usted es uno más de los que puede hablar de las víctimas, pero no puede usted no puede hablar en nombre de las víctimas, porque cada, cada víctima... Eh, es ella sola y, y es el dolor de esa víctima, de esa familia. Usted no puede ser representante del colectivo de las víctimas de la violencia que se ha ejercido en este país. Que, no, no, permítame. No, no, no, no, permita, yo, no, bien, no si eso estableceré yo. No, yo le estoy no, respondiendo. Aquele, ¿no? Eh, la estoy respondiendo. ¿eh? Es decir, en, en cualquier caso, nosotros tampoco somos eh, representantes de los presos. Nosotros estamos hablando fundamentalmente de una situación que debemos de intentar solucionar entre todos, si queremos dar pasos hacia la convivencia a la cual se ha referido la representante del Partido Socialista. Por lo tanto, mire, eh, cuando yo le oigo hablar a algunas víctimas, yo me solidarizo con ellas. Cuando yo le oigo, le oigo hablar a una víctima de la violencia de ETA, como es Rosa Rodero, por ejemplo, Osara Sara Buesa, la hija del diputado general de Alaba, hablando y diciendo que ellos no quieren dejar a sus hijos, a sus nietos, una sociedad peor de la que ellos recibieron y que por lo tanto que ellas no quieren venganza, ellas solamente quieren que, que, que se les reconozca el daño causado. Por lo tanto, yo me solidarizo con esas, con esas víctimas, pero yo no diré que esas son mis víctimas y que en cambio las víctimas, que piensan de forma diferente, esas no son no, no, las víctimas. Tenemos la obligación de arroparles, pero no de utilizarles eh, políticamente. No, yo no digo que usted lo haya hecho. Yo solamente transmito que eso en ocasiones se hace. Y eso creo que es un error, que es un error. Y, mire, y entre otras cosas, además, yo quiero dejar absolutamente claro. El defender los derechos de estos presos para ser puestos en libertad, hay que hacerlos en contrapartidas. O sea, Me da la impresión de que alguna de las intervenciones que ha habido dice no, es que ustedes piden la libertad de estos presos, pero no dicen nada de la violencia que ha ejercido ETA. Oiga, mire, en respecto a ETA, en mi caso particular yo me he pronunciado en multitud de ocasiones, por lo tanto, no tengo que venir eh, dando la prueba del algodón cada vez que tengo que hablar de este tema diciendo no, y además condeno a ETA, no mire usted. Los derechos, hay que respetarlos y hay que defenderlos. ...al margen del delito cometido por las personas que en estos momentos están privadas de libertad. Y hay, y hay otra, eh, otra actitud que me parece que es importante eh, resaltar. Claro, aquí hablamos, eh, hablamos de terrorismo, hablamos de la violencia ejercida en este caso por ETA. Pero es que olvidamos que hay otras víctimas también de otras violencias que se han ejercido en este país... ...y no hemos dicho absolutamente nada de ellas, ¿verdad? Nada. nada. Y si vemos el, el planning de la sanción penal que han tenido otros terrorismos en este país... ...nos daremos cuenta... ...de cómo ha habido una justicia absolutamente ciega hasta, hasta, hasta cierto terrorismo que se ha practicado en este país. Mire, hay un, un, plan, un plan que yo lo recuerdo perfectamente. José Barrio Nuevo, Rafael Vera, condenados a diez años han, cumplieron tres meses. Miguel Ponchuelo, jefe de la policía de Bilbao, condenado a 10 años, estuvo diez días. Eh, Ricardo García de Amorea, condenado a diez años, estuvo también tres meses. Mira, no ha habido una sanción penal contra ese otro tipo de terrorismo y no se está pidiendo ningún tipo de, eh, de exigencia a, a nadie. Por lo tanto, yo les agradecería mucho que cada vez que alguien de nosotros viene a un parlamento no se nos diga no, es que ustedes para defender la libertad de estos presos gravemente enfermos tienen que decir antes pues que, que lo que hicieron esos presos estuvo mal. Eh, mire, eh, el reconocimiento del daño causado lo tendrán que hacer ellos, lo tendrán que hacer ellos que de hecho ya lo hicieron en diciembre del 2013 el colectivo de presos y presas vascos pero por lo tanto y, y con esto termino mmm, y permítame un poco este desahogo ¿no? y, y lo hago con absoluto respeto a lo que usted ha manifestado ¿eh? el, si queremos dar pasos hacia la convivencia no podemos estar anclados en la venganza y en el revanchismo, no podemos y la actitud que está adoptando el gobierno español en estos momentos es una actitud puramente vengativa y revanchista porque si se aplicara la legislación existente en el Estado, por igual al colectivo de presos y presas, a todos los presos y presas, el 50% de los presos que hoy están encarcelados estarían en libertad. Porque hay presos que incluso están cumpliendo más años de los que ya la propia condena les ha impuesto. Aquellos a los cuales no se les ha computado las penas cumplidas, por ejemplo, en cárceles francesas, pero no se les ha computado aquí. No, no, no, es que es, es otra de, la, de los razonamientos que tenemos que expresar. Cuando se, se habla del respeto a la legislación, los únicos que no están cumpliendo la legislación es el Estado español. El Estado español está obligado a cumplir las directrices europeas, de los tribunales europeos de la justicia europea, porque es miembro de la Unión Europea. ¿Y qué ha ocurrido? Que hay una docena de presos que han estado cumpliendo condena en Francia, cuando han sido extraditados a España, si les vuelve a poner el contador a cero y nuevamente a cumplir la condena que ya tienen cumplida en cárceles francesas. Y de eso tenemos 10 presos me parece en estos momentos, que tenían que estar en libertad desde hace tres años. Esta es la situación. Por tanto, mire, a mí me fastidia mucho seguir dando vueltas a esta situación, ¿no? porque es que es tan claro Está en claro, Porque yo pediría también la libertad de cualquier otro preso... ...condenado por otro tipo de terrorismo... ...si su situación médica sería la que están padeciendo estas personas. Porque a mí no me mueve exclusivamente el apoyo a este tipo de presos. No es así. O sea, a mí me mueve sobre todo humanidad, sobre todo ética... ...en la defensa de la libertad de estas personas... ...porque creo que con el cumplimiento de la ley... ...con el cumplimiento y la aplicación de la ley... ...tendrían que estar ya puestos en libertad. Y por último para que no se me olvide la responsable del Partido Socialista, mire es no. que usted ha, ha dado por bueno eh, la política de alejamiento que se hizo hace casi 28 años eh, y por razones extraordinarias y tal pues, yo le tengo que decir algo, mire se hizo fundamentalmente para intentar eh, dividir a ETA y debilitar a ETA y tal mire ETA eh, decidió eh, poner fin a su actividad violenta hace cinco años, es decir desde hace 28 años si le quitamos 5 que ha habido 23 años en los cuales esa eh, eh, política de alejamiento no ha servido absolutamente para nada y no, y, no está, y no está sustentada en la ley no está sustentada en la ley, es una decisión política, política y está en contra del reglamento está en contra del reglamento penitenciario que dice que todo preso y presa debe cumplir condena cerca de su lugar de residencia, bueno yo yo termino y, porque hay alguna, algunas otras cuestiones que que lo bueno, Arracha León, buenas tardes. Yo eh, trabajo, bueno, estoy formando parte de una plataforma por los derechos de los presos enfermos. Eh, nuestra plataforma funciona exclusivamente por razones humanitarias. No queremos entrar en en ideologías partidistas ni políticas ni nada forman parte de estas plataformas gente de todo tipo vecinos amigos algunos familiares etcétera entonces nuestra, nuestra petición es única y exclusivamente por razones humanitarias aunque yo mm, he estado en, la, en prisión y yo soy un ejemplo de que la, la reglamentación española, la reglamentación penitenciaria, permite hacer frente a una grave enfermedad estando fuera de la prisión. Eh, en, entre 2008 y 2011, 12 presos enfermos fuimos escarcelados en prisión atenuada para seguir cumpliendo nuestra condena en casa eh, sin, eh, con una serie de medidas de control, y etcétera pero para poder hacer frente a, a nuestra enfermedad en las mejores condiciones posibles. Ahora mismo en Navarra hay un preso que está en estas condiciones, está cumpliendo eh, su condena en, en su casa con esas medidas restrictivas. Pero, o sea, no pedimos, o sea, pedimos la escarcelación, vale, pero se puede hacer una escarcelación con unas medidas que supongan un control para que esa persona mmm, supuestamente no pueda volver a delinquir y, y lo único para que reciba la, el tratamiento médico necesario para hacer frente a su enfermedad. El Servicio Navarro de Salud tiene una categoría y una calidad excepcional y creemos que los ciudadanos navarros, aun estando presos, tienen derecho a disfrutar de esa calidad de este Servicio Navarro. Entonces, nuestra solicitud es exclusivamente esa, por razones humanitarias, que los traigan aquí a Navarra y que los, los trate el Servicio Navarro de Salud y para, para ayudar más en su recuperación en la medida de lo posible, que los puedan eh, tener cerca sus familiares para poder darles su apoyo. Un pequeño inciso con, por ejemplo, los, los presos que ya tienen cumplida su condena, Iñaki Echeverría en razón de esa doble cómputo de penas que están haciendo con lo cumplido en el Estado francés, tendría que haber estado ya en la calle desde diciembre y sigue en prisión. Y en prisión se está quedando ciego. Y Se está quedando ciego porque además no recibe los tratamientos ni las revisiones que necesita. El, el hecho de que, eh, por ejemplo, pues ustedes mencionan a Josécho que tenga una condena de no sé qué, que tiene X asesinatos, yo no voy a entrar ahí... Eh, creo que la ley no exige nada de, de que diga cuántos muertos puedes tener o no para poderte escarcelar. Mm, él tendrá que hacer su valoración propia sobre, sobre el daño causado. Eso lo hará la organización, supongo, en su momento, quien lo tenga que hacer. Pero no es exigible para poder escarcelar a una persona que está enferma. Y es lo único que solicito. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues es que Ricasco de noí gracias a las cinco personas que aquí se encuentran. Muchas gracias también por lo que nos han explicado y relatado. Y recordarles que esta comisión siempre la tendrán abierta para lo que necesiten. Ahora vamos a parar cinco minutos para que puedan irse y puedan incorporarse.